Debido a que dicha cena fue llevada a cabo en un lugar público, ya circulan en redes sociales diversos videos y fotos de Shakira en el lugar. Asimismo se debe de aclarar que a pesar de que no hay fotos de ambos saliendo juntos del restaurante, se pudo observar cómo es que la colombiana se acerca a la mesa del conductor de la escudería Mercedes. De igual forma, aunque no hubo más allá de dicho encuentro, se puede observar que la cantante y pareja del jugador de fútbol español, ya cuenta con una nueva etapa en donde se le observa muy a gusto en la ciudad de Miami. ¿Quién es el piloto con quien se vio a Shakira cenando? Louis Hamilton nació el 7 de enero de 1985, en Steven Hertfordshire, Inglaterra, Reino Unido. Familia Hijo de Carmen Larbalestier, blanca británica, y de Anthony Hamilton, negro británico. Sus abuelos paternos emigraron desde Granada al Reino Unido en la década de 1950. Sus padres se separaron cuando él tenía dos años y vivió con su madre y sus hermanastras Nicola y Samantha hasta los 12 años, cuando empezó a vivir con su padre y su madrastra Linda y con su medio hermano Nicolás, también piloto de carreras profesional, que sufre parálisis cerebral. Fue criado como católico. En noviembre de 2007, comenzó a salir con Nicole Scherzinger, cantante principal de la banda americana Pussycatals, en enero de 2010 anunciaron su separación. La pareja se separó y se reunió varias veces entre 2011 y 2015. Vegano desde 2017 por la crueldad humana y por vivir una vida más saludable. Piloto de fórmula 1 británico considerado uno de los mejores de la historia de este deporte. Desde su debut en 2007, ganó siete títulos mundiales, igualando el récord de Michael Schumacher y superó la cifra de más de 100 victorias en grandes premios. Reconocido por su habilidad y su competitividad en la pista en 2008, Hamilton se convirtió en el piloto más joven en lograr el título de Fórmula 1 a los 23 años, 9 meses y 26 días.